Nos encontramos en el sector de San Miguel del distrito de Camanti, provincia de Quispicanchis. Estamos haciendo el monitoreo y el seguimiento a los trabajos y a las diferentes actividades que se vienen desarrollando en campo. Se están desarrollando todas las actividades que corresponden al manejo integrado de control de mosca de la fruta, que son principalmente el recojo de frutos infestados y el embolsado de las mismas, también estamos trabajando en lo que son la colocación de trampas etológicas que tienen doble función, ¿no? la de controlar la mosca de la fruta y asimismo sirve también para que el agricultor pueda monitorear su parcela, ver si en su parcela hay o no mosca de la fruta. Entonces sirven estas trampas este, etológicas para también monitoreo, aparte de que nos sirven para el control. Por otra parte también estamos, este, hoy eh, ya vamos a iniciar ya con actividades de poda sanitaria. ...en este momento eh, podemos apreciar que las parcelas están manejadas en forma correcta... ...aún siendo parcelas de tipo vergel, creemos y estamos viendo que los agricultores de a pocos... ...vienen ya empoderándose de, de, de todo eh, la transferencia de conocimientos técnicos que se les brinda a través del proyecto... Y de esta manera eh, reducir las poblaciones de mosca de la fruta acá en este ámbito. A los agricultores de este distrito poder indicarles que eh, depende de cada uno de los productores para que las poblaciones de mosca de la fruta el nivel de infestación de nuestros cultivos disminuya, ¿no? Solo realizando trabajos, digamos, mecánico-culturales, estaríamos ya garantizando un buen porcentaje de control de mosca de la fruta. Y más adelante, sean ellos quienes conduzcan ¿no? cada parcela y estén ya preparados para enfrentar esta plaga. Nosotros estamos haciendo un trabajo netamente en campo. ¿Qué es lo que hacemos? Visitamos a los beneficiarios, le explicamos el objetivo del proyecto, Asimismo, los controles que se están realizando, por ejemplo, ¿no? el control cultural, ¿no? ¿en qué consiste? Por ejemplo, en realizar eh, la poda sanitaria, hacer el recojo y el embolsado de frutas. Asimismo, se les está enseñando a hacer el control etológico, que consiste en la colocación de trampas utilizando un atrayente casero. En este caso, se les recomienda el orín fermentado. A la vez eh, estamos programando actividades como por ejemplo talleres, talleres de capacitación donde este, queremos llegar a, todo, a todos los beneficiarios del sector de San Miguel y que se involucren directamente con el proyecto.